Los saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes y hoy notarán las amigas y amigos que eh, el ambiente cambió de color eh, eh, y no es porque eh, tengamos de invitado a don Fernando Chorca, el señor ministro de Salud, sino porque es parte de un proceso de cambio que está teniendo eh, tanto eh, Canal UCR como este programa Economía y Sociedad que como ustedes recordarán en el 75 aniversario de la universidad eh, nosotros llegamos al eh, eh, aniversario 15 con lo cual eh, eh, este programa es 60 años menor que la universidad. Eh, regresamos una vez que el canal nos invita. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el doctor Yorca y eh, yo les quería contar eh, tanto a él como a ustedes una historia que más o menos él se conoce, que es que aquí en las proximidades del de, eh, campus había una vez eh, un joven que estudiaba farmacia y en eso a la Universidad de Costa Rica, eh, allá en los años 60 se le ocurre eh, eh, hacer una escuela de medicina. Eh, por cierto, con un apoyo muy importante de la Universidad de Luisiana, eh, esta universidad siempre y el, y el sistema educativo costarricense ha sido muy receptivo eh, eh, de eh, la colaboración internacional y eh, este joven eh, se pasa de farmacia a medicina, se gradúa de médico, sigue en la vida y un día tuvo un hijo, el hijo mayor eh, se llama Fernando y es... Eh, mmm, un joven que eh, nació en la, y vivió en la parte eh, mm, oeste de la capital, eh, hizo eh, buena parte de su educación en el Colegio La Salle y luego eh, también en esa misma zona estudió medicina hasta tanto la titulación eh, eh, clínica como una maestría eh, y Entró a trabajar a la, a la Caja del Seguro Social. Cuéntenos algo de cuando usted, eh, de sus días de médico de la caja. Sí, este, bueno, encantado de estar en el programa. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todas y todos los televidentes que nos escuchan. En realidad, eh, efectivamente, eh, empiezo a hacer el servicio social uh -huh. en, en una zona, el servicio social dentro de la caja, en una zona. Eh, rural, que eh, en aquella oportunidad eh, me tocó eh, asumir la responsabilidad de levais de Dos Ríos, de Upala. Mm, es una bonito. zona, eh, como ustedes saben, eh, que colinda con la frontera norte uh -huh. y que eh, es y una... Y además en esos años, aunque, eh, aunque usted es joven, uh -huh. eh, digamos, si le hubiera tocado a su papá eh, hacer el servicio social de la ley, habría sido un, eh, una zona todavía más, eh, más distinta de lo que es ahora. Efectivamente, es una zona que ha venido cambiando y ha cambiado radicalmente en los últimos años, bueno, no. efectivamente. Eh, fue una zona que durante muchos años se mantenía inaccesible uh -huh. y, y bueno, afortunadamente yo sí pude llegar eh, por carretera a Upala, pero sí el trayecto de Upala a dos ríos, que era un trayecto de dos horas, aproximadamente, gran parte de ese trayecto era por un camino sumamente rural, que había que pasar aquellos puentes de tucas, de madera uh -huh. que todavía existían. Así que para mí eh, fue una aventura. La peculiaridad de que tuve que vivir en el sitio, que fue uh -huh. una experiencia maravillosa, tener el, la casa del médico a la par de Leváis y, y no solamente cumplí el servicio social, sino que al término pedí, repetir y quedarme un tiempo más con ellos, ah, fue una bueno. experiencia maravillosa eh, posteriormente eh, me trasladé para San José, tratar de encontrar un, un puesto dentro de la caja que ya no es fácil, dentro uh -huh. del gran área metropolitana lo encontré en la clínica Clorito Picado, ahí estuve un tiempo eh, haciendo sustituciones en urgencias, en, eh, en algunas veces en el Evais de lo que se llamaba la carpio uh -huh. Con lo que tuve un contacto muy cercano con la realidad urbana mar marginal de San José. Decidí trasladarme de nuevo a la zona rural, esta vez a una zona turística, como lo es Quepos. Uh -huh. Ahí trabajé mucho tiempo en el hospital. Y posteriormente me regreso a San José de nuevo a trabajar a La Juelita. Asumí, entre algunos eváis que tuve a cargo, el de San Felipe de La Juelita, que está ubicado en la población de Tejarcillos de nuevo una población urbano marginal de San José, muy característica. Posteriormente eh, me hacen una oferta ya después de haber terminado ese primer, esa primera maestría de administración de servicios de salud eh, en el país y de, y de registrarme como especialista en esa materia en el Colegio de Médicos, eh, me ofrecen de la dirección médica de la Clorito Picado que asuma la jefatura de la consulta externa, que ya es un cargo netamente administrativo, y en esa oportunidad estuve trabajando eh, muy de la mano, muy de cerca, con el doctor Douglas Montero, actual director uh -huh. del Hospital México, con quien desarrollamos una serie de proyectos muy interesantes, considero yo, en aquella oportunidad. Yo siempre digo después eh, de esto, tengo la oportunidad, y lo hago, de casarme y de irme del país, ya que mi familia eh, eh, por parte de mi padre pues es de origen español, tenía la posibilidad de eh, eh, irme para España y así lo hice, lo hice con mi esposa. Voy a hacer una infidencia eh, y le voy a caer mal a los lingüistas <risa> y, a, a eh, y a todos los demás. El, el papá del doctor... Es sobrino de Ricardo zaprisa Sí, efectivamente. Entonces, Así que somos. Eh, de manera que, eh, no digo más, pero. Eh, <risa> y obviamente, de ahí viene el nexo eh, con eh, eh, la opción de. Eh, o, o la raíz muy cercana y directa con la madre patria, como se decía Efectivamente. Eh, sobra decir que somos, yo suelo decir, de sangre morada nosotros fanáticos de, de, del Deportivo Zaprisa y por supuesto de toda la obra, de, de, de, se les solemos decir, de Tío Ricardo Zaprisa uh -huh. más, Pero efectivamente este, decidimos irnos para España, mi esposa y yo, y tratamos de inmediatamente, me incorporo al Colegio de Médicos de España, proceso que ya había iniciado antes, homologando el título, que es un proceso que se tarda uh -huh. mucho tiempo, tardé eh, concretamente cinco años en ese proceso. <risa> Así que ya ve usted que tenía... Eh, el... Ahora usted en el sector público de Costa Rica eh, sí. encuentra que todo corre eh, muy rápido porque nada tarda cinco años. Además, bueno, si tarda cinco años, usted no se entera de, eh, de la solución final. De su, la periodo, solución final. Eh, su periodo como ministro es básicamente tres años. Solemos creer que, que, voy a decirlo de esta forma, solemos creer que esa burocracia... Este, tan aletargada en la que a veces los servicios públicos se encuentran inmersos no es algo exclusivamente que se da en costa rica hay este eh, otras latitudes que también mm. este tienen mucho por mejorar en ese sentido pero rápidamente eh, eh, encontré trabajo en españa como médico estuve trabajando en atención primaria ejerciendo en atención primaria mm, qué bien. inclusive eh, Estuve trabajando también en algunos servicios de urgencias privados para grandes hospitales. Rápidamente surgió la oportunidad de estudiar eh, Economía de la Salud y del Medicamento, una maestría que este, eh, yo ya conocía, el programa de maestría que impulsa don Jaume Puch, el doctor Jaume Puch de la Universidad Pompeo Fabra, ampliamente conocido ya en aquella época en Costa Rica, pues yo decido eh, efectuar el programa en, en, en España y al término de esa maestría me surge la oportunidad ya, se me ofrece una beca de un 50% eh, otorgado por la eh, eh, Fundación MAFRE y un 25% otorgado por la Fundación Gaspar Casal este, para estudiar una maestría ya de carácter internacional en el campo de la administración y la dirección de los servicios sanitarios como se suele decir en España uh, y también con la misma universidad este, Pompeo Fabra en esa oportunidad tuve un contacto muy cercano con don Vicente Ortún Rubio este, eh, también ampliamente conocido aquí en Costa Rica y, me atrevo a decir y admirados que, ambos eh, efectivamente ambos personajes me atrevo a decir del de ámbito internacional de la economía y de la salud y, y fue una gran oportunidad también eh, haber podido estudiar con él hice le, el trabajo de tesis con él y lo publiqué conjuntamente y en esa oportunidad fue un trabajo eh, sobre un tema de costa rica una mortalidad evitable eh, que la analizaba desde punto de eh, acceso a los servicios desde el punto de vista eh, de equidad en el acceso mm, qué bien. por cantón que tuvo alguna repercusión y eh, eh, posteriormente, en, estando en España, entro a trabajar para compañías de seguros privadas. Eh, primero como gerente médico de una gran compañía transnacional, que es una compañía holandesa, que se llama Aegon, y posteriormente, eh, gracias a unos buenos resultados que, que obtuve en algunas áreas concretas, eh, recibo una oferta de, una, eh, de otra compañía de seguros, en este caso una compañía de seguros norteamericana radicada en España y me ofrecían el cargo de director médico. En esa oportunidad la compañía mm. se llama Cigna. Eh, ahí tuve la oportunidad, como lo digo, de conocer el, el sector privado en toda su dimensión, eh, eh, todo, muchos eh, eh, elementos que son necesarios para desempeñar una buena función en el sector privado, eficiencia en administración, las compañías de seguros estas no conocen lo que son listas de espera y eh, rápidamente eh, me surge una nueva oportunidad conjunta con mi esposa de irnos a trabajar y estudiar a Londres que era una cosa que, que siempre habíamos contemplado como una posibilidad. Y que tiene tal vez, y nos sí. debe quedar como minuto y medio en este segmento, sí. eh, debe tener posiblemente, si no el mejor sistema de salud eh, del mundo, por lo menos el más prestigiado, tanto por el SNS, eh, eh, si, eh, el N. El NHS, sino el también NHS. porque tiene eh, el sello de excelencia de que uno de las isletas es eh, el NICE. Eh, pero, pero le queda minuto y medio para, para no, todo. No, efectivamente, su... fue una experiencia maravillosa porque inmediatamente empiezo a trabajar y empiezo a trabajar en una rama muy interesante ya como analista de riesgos de salud y discapacidad para el Departamento de Trabajo y Pensiones que trabaja muy de, las, muy de cerca del National Health Service, que es el que usted menciona, el uh -huh. NHS. Y en ese sentido también eh, eh, tuve la oportunidad de estudiar eh, una nueva maestría en eh, eh, un programa conjunto entre la London School of Economics y la London School of Hygiene and Tropical Medicine, uh -huh. una maestría en, en políticas, planificación y financiamiento de la salud eh, que por supuesto estuve muy de cerca del famoso NICE del NHS y, y, y todas las formas de modernas de asignación de recursos. Y aquí los recursos se asignan eh, por el canal eh, que nos asignará un tiempo eh, una vez que lo tenga bien. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el señor ministro de Salud, eh, don Fernando Yorca, y eh, cómo ve eh, eh, desde el ministerio y desde, el, desde la administración Solís Rivera eh, la, l, las respuestas a la problemática y a los interrogantes y a las... Eh, Uh -huh. eh, a los retos que tiene nuestro sistema de salud eh, y voy a decir esto eh, eh, es una opinión muy, muy mía uh -huh. eh, da gusto que el ministro de salud no le tenga miedo al sector privado porque en este país eh, más o menos la mitad de, eh, eh, de, de la atención de la salud es de un, de un color y de otro y muchas veces eh, el mismo que, eh, que tiene un color en la tarde tiene el otro. Eh, eso puede ser ventaja o desventaja, pero así es. Eh, y eh, eh, la tarea de rectoría, y repito, esto no es la posición del ministro ni es la posición de nadie más que una observación mía, eh, la función de rectoría implica entender eso y no tenerle miedo al sector privado. Efectivamente, yo eh, tengo que decir que una de las primeras, mmm, podemos decir, necesidades que nos encontramos al llegar al ministerio, que en realidad me atrae en primera instancia o me trae la doctora este, López, uh -huh. eh, la anterior ministra, eh, eh, para, para preocuparme y ocuparme especialmente del tema de eh, la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema como tal. Eh, eh, en ese sentido, rápidamente eh, nos dimos cuenta de que eh, a, el, la infraestructura del Ministerio de Salud como tal está sumamente inclinada a eh, regular algunos aspectos del sector privado, pero especialmente al sector público. Y hay partes del sector eh, eh, privado que quedaban fuera del, del apropiado abordaje del Ministerio de Salud como tal. Y le voy a poner rápidamente dos, dos ejemplos, o uno muy especial. Eh, eh, el, el, el sector privado se ha desarrollado intensamente en Costa Rica. E inclusive, hasta hace poco estaba inclusive efectuando trasplantes. Es un sector privado que estaba efectuando trasplantes. Y eh, existieron algunos problemas eh, vacíos en la regulación. Y me atrevo a decir, no solamente eh, ausencia de rectoría, sino en algunos casos me atrevo a decir ausencia de ministerio porque cuando existe tráfico de órganos y, y, y estos trasplantes se efectúan en instituciones eh, privadas aunque privadas este de, de una trayectoria de muchísimos años quiere decir que hay algo que está fallando desde la rectoría y en ese sentido nos abocamos al tema se aprobó una ley que tengo que decir que fue al final de la administración anterior uh -huh. Y nos ha tocado en esta administración establecer el reglamento que está en proceso de discusión y de análisis, me atrevo a decir, pronto a, a salir. Pero este reglamento sí contempla como una gran sombrilla eh, o conceptualiza una rectoría que debe abarcar tanto lo público como lo privado, como debe ser. Y como suele ser en, en la mayoría de los países que el Ministerio de Salud es el que regula ambos ambos sectores, este, con toda naturalidad. Eh, así que, otras dificultades con que nos topamos rápidamente identificadas, y este es un trabajo también que le reconozco a la doctora López, que lo hizo desde el primer momento conjuntamente con la OPS, se hizo una valoración de las funciones esenciales en salud pública y salimos eh, deficientemente parados como ministerio en algunas áreas muy concretas. Le voy a, voy a hablar primero de la que salimos realmente más mal, que fue la gestión integral de los recursos humanos en salud. Dicho esto, cabe mencionar que muchos de los problemas que estamos teniendo actualmente de ausencia de especialistas en algunas uh -huh. áreas del país, o, pobre, o, por ejemplo, sobrepoblación o sobreoferta de algunas otras especialidades o, me atrevo a decir, profesiones de la salud uh -huh. en el Valle Central, por ejemplo, son producto de esa ausencia apropiada de una gestión integral del recurso humano en salud que debería de ser concertada desde o dirigida desde el Ministerio de Salud también. Así que eh, estamos eh, eh, abordando el tema, abocándonos a ello, entre otros, otros eh, asuntos que hemos sentido debemos eh, eh, eh, pues, en, en los que debemos intervenir. La investigación biomédica, por ejemplo, era otra área que durante algún tiempo existió un gran vacío porque no había una ley. Afortunadamente ahora contamos con una ley que sí se aprueba en esta administración y le adelanto que ya está en última etapa de eh, eh, previo a la publicación, me atrevo a decir, el reglamento que regula la, la investigación biomédica en Costa Rica, que tengo que decir siempre ha sido una investigación de alta calidad, Cito algunos ejemplos, por ejemplo, eh, eh, eh, lo desarrollado en el Instituto Clodomiro Picado, por ejemplo, adscrito a, a, a la Universidad de Costa Rica. Facultad de Microbiología. Efectivamente, que ha sido un trabajo reconocido nacional e internacionalmente, ampliamente reconocido. Y, eh, y me atrevo a decir otros esfuerzos que merecen el, el impulso necesario que desde el Ministerio de Salud podamos dar, porque la investigación biomédica es fundamental, no solamente para el desarrollo de la salud como sector, sino, me atrevo a decir, del país en general eh, eh, eh, y que tiene amplia repercusión en, en casi todas las áreas de la producción nacional. Doctor, en el tema de, del ámbito primario, que ya usted nos ilustró, sí. que usted lo conoce, eh, casi que de una frontera a la otra, sí. eh, y, y con fronteras, eh, externas también eh, uh -huh. tanto hacia dónde va nuestro, nuestro eh, sector primario básicamente estamos sí. hablando de Vice eh, sí. como la interacción entre eh, ese sector con, el, con los otros dos sectores que, efectivamente. que me parece que ahí hay un problema bueno, hay, hay, o, hay, hay problemas que se han identificado efectivamente como lo señala usted don, don Juan Rafael y no solamente eh, tenemos problemas con la organización de los tres niveles, con la comunicación entre ellos, sino eh, eh, me atrevo a decir, y ahí hemos tenido un acercamiento muy importante con la Caja Costarricense del Seguro Social, eh, eh, eh, aceptamos que el modelo de atención debe ser profundamente revisado. Eh, al mismo tiempo está muy atado al perfil profesional. Que estamos graduando por ejemplo en el caso de medicina es un perfil profesional del médico general sumamente eh, con un enfoque hospitalario uh -huh. de la atención y necesitamos definitivamente reforzar ese enfoque de la atención primaria no solamente en el médico general sino como no en la especialidad de medicina familiar y comunitaria que ya existe y que deberíamos de reforzar eh, en ese sentido tengo que reconocer esfuerzos también de la Universidad de Costa Rica, de la facultad, de haber desarrollado la profesión de promoción de la salud, que es un profesional, según estaba estudiando yo el, el, el, el currículum de, de, de la carrera, que tiene una formación intensa en gestión de proyectos, por ejemplo, eh, de promoción de la salud o de cualquier otra, otra naturaleza asociada a la salud. Eh, tienen conocimientos de salud, pero a la vez tienen mucho de logística, de, me atrevo a decir, de, eh, de gestión, que eh, eh, los convierten en un profesional sumamente útil para esa, ese primer nivel de atención que hemos identificado eh, se encuentran problemas en nuestro país. Y que eh, debería de eh, parecerse cada vez más a algunos eh, eh, sistemas que tienen un modelo de atención del primer nivel mucho más resolutivo por ejemplo el sistema británico que conocí eh, es un sistema altamente resolutivo en su primer nivel uh -huh. aún así siguen teniendo tengo que decirlo en todos los, los lugares donde yo he, he tenido la oportunidad de pasar eh, las listas de espera siguen siendo un, un reto a, eh, por resolver en mayor o menor grado. Lo importante quizás no es que se lleguen a eliminar, sino es que se lleguen a racionalizar. Eh, eso quiere decir que a lo mejor la atención inmediata no se le puede ofrecer a todo el mundo, a toda una población eh, eh, eh, por igual, pero al menos una atención oportuna, eh, sí se le puede llegar a ofrecer a una población y yo creo que es una de las grandes metas que tenemos. Trabajamos intensamente ahora en incorporar el sistema de salud al sistema nacional de calidad vigente, que eso es algo que nunca se había hecho en Costa Rica. Y el sistema nacional de calidad vigente es liderado por el MEIC, ha tenido históricamente un enfoque de producción y de orientación a la exportación, pero deberíamos de orientarlo también a los servicios de salud que tanto requiere nuestra población y los usuarios de, de nuestro país, por ejemplo. En el minuto y medio de nuevo que nos queda, sí, doctor, ¿qué que, eh, mensaje le da usted a la población y un poco a los otros medios y hasta este mismo medio que eh, de alguna manera el tema de la salud eh, eh, sí. mmm, se vuelve noticia y es malo que se vuelva noticia porque entonces todo el mundo quiere la solución eh, instantánea que no existe perdón, sí. yo, yo dije eso de que no existe Sí, bueno, en realidad eh, creo que desde el punto de, de vista del Ministerio de Salud es fundamental que retome el papel de rectoría que le corresponde para eso se requiere el desarrollo de capacidades, de capacidades suficientes de, me atrevo a decir, ganarse el respeto del resto del sector. Y en ese sentido eh, es fundamental no caer, eh, que nuestro sistema de salud no caiga en la trampa de una judicialización extrema de eh, eh, eh, eh, la salud, de una... Eh, eh, mala canalización de los escasos recursos que, con que contamos y en ese sentido cualquier esfuerzo que podamos desarrollar para eh, crear me, mecanismos que nos contribuyan a asignar mejor los recursos pues podremos de esa forma ofrecer un mejor servicio a la población que tanto lo necesita y como no se lo merece. Eh, con ese mensaje invitamos a las amigas y amigos a que la próxima semana, en los mismos tiempos y circunstancias en que lo han hecho en esta, nos acompañen y quédense con Canal UCR. Muchos éxitos, doctor. Muchas gracias. El país se los merece. Muchas gracias.